la voz, la voz de lo no que, se que se no se ve, se ve. Tu y tu bueno, ¿por qué hacer? no le damos la bienvenida? muy buena tarde, Rusito Matías hola querido Silvio, ¿cómo estás? con Mate y con la mejor compañía de mi viejo amigo Nazario así que no me puedo quejar Qué dúo, eh. un gusto saludarlo a los dos. Nazario. No, ¿cómo andás? Un abrazo vos, grande también para a vos. A igual. Eh. Un abrazo grande y gracias por, por, por darnos esta oportunidad de hablar con vos. En plena vacaciones, supongo que estás en algún lugar del interior del país. Está presente. Está presente por allí, pero bueno, la próxima otra vez será. Sí, sí, no, no. Eh, no está, eso nos debes, porque vos prometiste en la semana pasada, que iba a estar en, en algún momento en el piso, acá. Sí, así que algún, algún día de estos le, le, les hago la visita. Dale, dale. dale. Viste, Rosito, lo primero que hacen los amigos es reclamar cuando venís. Así es. <risa> <risa> tal cual. Para el... su vez felicitarlo por el espacio este que vienen sosteniendo ustedes. La verdad que es un orgullo que que campesinos, pequeños productores y grandes luchadores como ustedes también estén sosteniendo un espacio de de, de un programa radio tan importante para, para la vida de los campesinos y las campesinas de la región. Sí, totalmente. Eso El, eh, el espíritu del programa eh, está apuntado a eso, ¿viste? por eso... Siempre tratamos, nosotros acá no venimos a hacer política, no venimos a hablar este, eh, cosas que escuchamos todos los días ¿viste? Nosotros venimos a hablar de, de lo que nos pasa a nosotros, de la vivencia de, de los pequeños productores Y también tratamos de que vos nos contés qué es lo que, lo que se viene trabajando en, en todos los rincones del país Donde vos eh, cada que subís algo estás en un lugar distinto y ahí mi compañero Silvio decía, pero ¿cómo algún día nos tiene que invitar para ir a, a esos lugares? ¿viste? A comerse un cabrito, qué sé yo, lo que te habrás comido. Pero lo que, cuando comes algo de eso, trata de pagar lo que no sea, que no venga de arriba. ¿eh? Tal cual. No, pero primero, además de, gracias a la, a la pelea de, de todas las organizaciones y de, de la organización en particular, a la nos toca transitoriamente ocupar alguna instancia en el Estado y, y cuando la estamos ocupando creemos firmemente de que, de que hay que estar donde hay que estar, no encerrado en una oficina, sino recorriendo los donde están los problemas. Eh, sabemos que a veces cuesta que, que el resto nos entienda lo que es la agricultura familiar, campesina indígena, la pesca artesanal, eh, su gran diversidad su gran diversidad económica, su gran diversidad cultural, ¿no? Entonces, en primera instancia, siempre le agradecido soy yo, cuando me invitan a, a conocer algún lugar y, y también poner a disposición las herramientas que tiene la Secretaría, en este caso, para para eh, para para poner eh, para que puedan llegar las políticas y los programas y los proyectos a los distintos lugares que tanto lo necesitan, ¿no? Sí, totalmente. Eh, en, en primer lugar, ¿hay alguna provincia que esté, este, que ya haya, haya reglamentado la ley de la reparación histórica ¿sí? o todavía no? Por ejemplo, Adheridas creo que había, si no mal recuerdo, por allá por el 2015 o 2014, 2015 creo, eh, una era la provincia de Jujuy y otra era la provincia de Misiones, no sé eh, hasta dónde avanzaron con todo eso. Sí, realmente faltan muchas provincias más. La semana pasada se aprobó en Catamarca, la, la, se promulgó la ley, la adhesión de la Ley de Agricultura Familiar Provincial, pero aún quedan muchas provincias más por adherir y reglamentar. Y a su vez, como ustedes saben, eh, y aprovecho para contarles, eh, se anunció la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar hace aproximadamente 20 días. Eh, que la anunció el, el señor presidente, eh, donde bueno, donde se reglamentarían los, los puntos fundamentales de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que tiene que ver con tres cuestiones fundamentales. Eh, eh, U, que tiene que ver con la construcción del Banco Nacional de Tierra. Eh, la otra cuestión, que tiene que ver con la, el, el presupuesto eh, para esa ley. Y la tercera... Eh, que tiene que ver con reconocer y crear espacios para la multiplicación de las semillas de la agricultura familiar, que obviamente está vinculado a un sistema de producción eh, agroecológico, no, o, o más agroecológico, que son las semillas que muchas veces y en muchos territorios usan nuestras, nuestras familias. Eh, pero a su vez aún seguimos la pelea para que, eso, para que esa reglamentación se sea firmada y, y entre en vigencia. Obviamente que no podemos desconocer eh, el contexto eh, por fuera de la Secretaría de la Familiar y por fuera de la, del sector del, del campesinado, donde bueno estamos siendo víctimas de los distintos golpes de los sectores concentrados en la Argentina, donde obviamente... Eh, atentan todos los días contra el avance de, de políticas que tengan que ver con atender los sectores más urgentes. Y en ese sentido creemos que desde las organizaciones y desde los sectores, de, de por lo menos de la Secretaría de Agricultura Familiar, eh, pedimos con urgencia que se reglamente la ley, que se destinen los necesarios, eh, porque creemos que en el, en el país y el, el sector eh, que tiene mucha potencialidad, ¿no? La producción de alimentos sanos, seguros y accesibles, en la generación de, de trabajo, bueno, no se lo voy a contar a ustedes, ustedes ahí son parte de un sector muy pujante, en, en, en la zona de La Plata donde da trabajo a más de mil personas, ¿no? Todos los días y donde salen pesos que, que bueno, que a pesar que el, el intendente ahí en la, en, en la ciudad no, no valore ese, ese, a este sector, creemos que es fundamental eh, sostener y generar políticas, tanto en lo, lo provincial, nacional y, y, y municipal. Sí, me, me parece bárbaro. Lo que... Acá tenemos el, eh, un, un problema. Acá te, no, todos los productores nos manejamos con un, con un paquete tecnológico. Eh, creo que en el resto de las provincias, eh, saliendo de un poco al interior de la provincia de Buenos Aires normal, ya creo que hay, hay otro tipo de producción eh, si te vas más para el norte, más te vas para el litoral eh, lo, los compañeros de los pueblos originarios, por ejemplo, ellos sí tienen su propia semilla eh, hacen su propia semilla su producción, todo lo hacen ellos eh, acá es el tema más complicado para nosotros Sí, exactamente eh... Uh. Hay como, como decía anteriormente, di distintas, una diversidad muy grande de, de realidades, tanto productivas como económicas y culturales. Eh, creo que los cinturón, los grandes cinturones hortícolas como hay en La Plata, tienen, merecen una mirada particular. Y saliendo de eso, obviamente que hay una diversidad muy grande, eh, como bien vos decías, Nazario, eh, la, la producción que hacen nuestros nuestros hermanos de, las, de los pueblos y naciones originarias con sus semillas nativas con sus semillas criollas con con las razas de animales eh, no no comerciales como se dice muchas veces que son que están precisamente adaptadas a la zona a los territorios a los climas de de de de, de toda la de la diversidad también de climas que tiene la Argentina ¿no? Eh, y por eso nos parece importante de, de generar herramientas y políticas que atiendan eso nosotros de la Secretaría, venimos trabajando con un programa que se llama PROTAL, que es el programa de trabajo, arraigo y abastecimiento local, que, que precisamente busca eh, dar herramientas y, y, y fondos para, eh, para la producción de alimentos eh, para los pueblos, ¿no? Porque muchas veces eh, la leche, los huevos, la verdura, la fruta, las carnes, eh, viajan cientos de kilómetros para abastecer una un pueblo, una ciudad, y, y creemos que es necesario generar algunas medidas de arraigo para que en esa propia localidad, ciudad o pueblo eh, haya un grupo de productores y productoras que abastezcan integralmente a esa población. Eh, si no, lo contrario, estamos obligados, como pasó en el cinturón hortícola de la plaza, ¿no? una mega concentración de miles y miles de productores que a la larga termina siendo también eh, ...insostenible, ¿no?, en el tiempo. Eh, creemos firmemente que hay que... ...tenemos un país muy grande, muy extenso... ...que, que es necesario... ...como decimos nosotros, lo, las organizaciones... ...que estamos hoy en la Secretaría... ...de Agricultura Familiar... Eh, ...veníamos con una bandera que levantábamos en la calle... ...que hoy la venimos sosteniendo, es que ningún campesino... ...y ninguna campesina más se vaya del campo... ...obviamente que la situación hoy es difícil... Pero creemos firmemente que hay que volver a, a repoblar esta Argentina que, que no puede ser, que el 33% de la población viva en lo que se llama, y se conoció mucho y se hizo famoso durante la pandemia, en el AMBA, ¿no? Que el 33% del país viva en unos pocos kilómetros, cuando hay miles y miles de kilómetros que no, no vive nadie. Entonces creemos que es necesario eh, sostener la producción, el arraigo, y obviamente cuando uno dice arraigo, está hablando de que, que los territorios más alejados exista también camino, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a, a, a lo que cada familia y cada persona necesita para desarrollar su vida, ¿no? No es solamente la producción, cuando hablamos de la agricultura familiar, y eso es una de las cosas que a veces eh, no se entiende integralmente, ¿no? No es solamente los medios de producción que hay que tenerlo, la tierra, la, la, los mercados y demás, sino todo lo que los medios para que una, una familia se desarrolle integralmente eso es lo que vos mencionaste, eso es todo lo que todo lo que vos mencionaste está dentro de lo que es la, la ley de la reparación histórica así que me parece yo eh, soy uno de los que vengo donde me toca ponerme eh, frente a un micrófono siempre dije que hay que pelear por la por la ley así que me parece eso es un tema muy importante y me puse muy contento cuando el, el presidente anunció eso. Eh, me parece que eso es, hace que, que el pequeño productor de los pueblos originarios, lo que sea, eh, tengan arraigo y, y, y puedan vivir, puedan seguir produciendo, pueda haber más este, generaciones dentro de lo que es el, el campo, ¿no? Sí, coincido totalmente. Y como vos decís, Nazario, personas como vos, como Silvio como tantos otros eh, que han peleado durante tantos años para que esta ley de, de reparación histórica primero se, se vote en el 2014 eh, y se siguió la pelea para que ahora se reglamente al menos algunos de sus puntos y creo que el, el, tenemos una ventaja muy grande eh, como sector, que el sector de la agricultura familiar, campesina, indígena y de la pesca artesanal están altamente organizados. En estos últimos años se han, ha habido miles y miles y miles de campesinos, de campesinas de pescadores, de pescadoras que se están organizando. Y eso creo que la, es la piedra fundamental para poder garantizar que ahora se reglamente, la, se termine re, haciendo efectiva la reglamentación de que, de que pueda existir fondos necesarios para el cumplimiento pleno de la, de la aplicación de la ley, y a su vez se pueda avanzar en todo lo necesario para avanzar. Eh, que todo lo que lo que muchas veces venimos sosteniendo, eh, sostuvimos en el foro eh, por un programa agrario soberano y popular, que venimos manteniendo las distintas instancias, que yo lo, me consta que los he escuchado a ustedes en las distintas reuniones, en las distintas instancias, de plantear, hace muchos años, muchas de las cuestiones, eh, creo que eh, la reglamentación es un paso importante que a su vez nos tiene que fortalecer para seguir dando otros pasos que necesita nuestro sector. Eh, es imposible pensar una Argentina eh, donde se puedan cumplir y se pueda garantizar los derechos alimentarios para todo, el, para todo el mundo en la Argentina si no se tiene en cuenta la agricultura familiar. Entonces, para mirar el vaso medio, lo que se ha conseguido hasta ahora, que hay algo que trasciende en el tiempo, y que trasciende a los gobiernos, trasciende a las instituciones y trasciende a todo, que, son, que es la organización de los pequeños productores. Hoy el sector, a mí lo que me toca ver, que lo veo en La Plata, pero que lo veo en cada una de las localidades del país donde me toca ir a visitar, es que veo el sector muy organizado, muy firme, y decidido a poder avanzar en todas las cuestiones que, que aún quedan por resolver, que son muchas, ¿no? Que son muchas, eh, y, y eso nos da por lo menos un, un poco de esperanza eh, de, de poder concretar todas las cosas que, que estamos pidiendo. Esas eh, son las cosas, no sé. Ruso. La, eh, creo que la, la organización es una de, de, de las herramientas fundamentales que, tienen, que tenemos los pequeños productores de la agricultura familiar, que hoy podemos estar hablando sobre la reglamentación de la ley que cuando nunca bajamos los brazos estar organizado es, es querer seguir adelante con lo que nosotros venimos haciendo no no quiero dejar de mencionar a otro de los compañeros que, que también eh, luchó siempre, es Salvador es una organización mucho más vieja que la nuestra, también mencionar a los compañeros de la multisectorial a todos los compañeros que Hacemos posible las discusiones eh, a donde nos toque estar. Eh, también nos gustaría eh, alguna vez este, sumarnos como multisectorial a una discusión a nivel nacional, viste que sería muy importante para, para el sector nuestro. Sí, sí, co comparto, comparto plenamente lo, lo que vos decís, este... Bueno, obviamente también lo conozco a, a Salvador y a tantos otros que, que son pioneros y que defienden eh, en todas las instancias. Eh, y la verdad que es un orgullo de que el sector tenga a los dirigentes que tienen, porque en todas las instancias y ante quien sea, siempre han planteado eh, las la demandas genuinas del sector. Eh, por eso te decía que les decía que. Que, que más allá del, de, de los gobiernos, más allá de todo lo que pase, hay un, un, una fuerte organización muy sólida y, y, y contundente. Y a su vez, creo que eso nos va a permitir a su vez generar las condiciones para, para seguir avanzando en las políticas que aún faltan y todo lo que falta para, para el sector. Si no hubiese o no existirían las organizaciones, eh, yo creo que muchas de las cosas que hoy estamos hablando... No, no serían posibles. Porque, ¿Ruso? por ejemplo, esto que estamos hablando ahora de la reglamentación de la ley es fruto de la lucha de las organizaciones. Eh, no porque alguno se levantó y dijo Uy, es que hace una ley para el sector, sino que es producto de, de peleas, años y años y años de, de, de pelea. ¿no? Yo creo que después del, del foro que se hizo en el Estadio de Ferro ha cambiado totalmente... La mirada y el, también se ha reconocido a sí mismo todas las organizaciones eh, y ha madurado. Pero hay algunas batallas que por ahí se está dando, se está ganando. Por ejemplo, lo que es la agroecología, la producción agroecológica. Eh, yo admito que también hemos tenido grandes derrotas como a nivel organizativo, a nivel de proyección de producción eh, que hemos tenido, que es... El avance del sector urbano hacia lo, las zonas productivas. Esa, yo creo que esa es una de las peleas que eh, no, no hemos podido encarar correctamente. Pero hoy en día, teniendo un gobierno que ha tomado casi todas las ideas surgidas de ese foro, porque todas las proyecciones de producción que está llevando a cabo lo que es la provincia y también en nación. Son planteos que se ha hecho en ese foro donde estuvo todas las organizaciones de productores, universidades, facultades, eh, los actores, que to todos los actores que intervienen en el sector. Pero hay algo que sí o sí yo creo que em hay que empezar a trabajar y endurecer eh, por ahí el tema de la protección del cinturón verde. Sin la protección del cinturón verde yo creo que vamos a terminar perdiendo la mayoría de los productores porque el avance... Eh, de las inmobiliarias sobre el sector productivo es inmensa, eh, cada vez tenemos menos zonas productivas bueno, vos estuviste el otro día en la movilización que se llevó a cabo acá en La Plata y cuando, cuando localidades han dejado de tener zona productiva, el cinturón verde yo diría que hoy en día cuenta con acá en La Plata con 3, 4 localidades y después ya no son todos barrios, country y, y sigue avanzando por ejemplo, la zona de que hoy en día, producir es un lujo. Yo te digo la localidad porque sé bien que lo tenés ubicado. Eh, sí. se, está, se está trabajando a nivel nación para darle algún tipo de protección al cinturón, más allá de la ley, porque la ley eh... dice la adquisición de tierra, pero vemos una realidad muy lejana de lo que hoy en día nosotros cómo nos encontramos. mira primero es muy bueno lo que decís, creo que... Eh que lo, la experiencia del foro eh, sirvió mucho, sirvió mucho para fijar ah, en las distintas instancias, tanto como decía, provincial y nacional, un, líneas de trabajo, ¿no? en esto del avance de que por primera vez existan programas que, que promuevan la agroecología, que promuevan el agregado valor, que promuevan eh, la, el abastecimiento local, creo que tiene que ver con ese gran esfuerzo que hicieron todas las organizaciones para que salga ese foro, y creo que tenemos que buscar también la, las formas eh, en esta nueva etapa para darle continuidad a eso, para darle continuidad a qué, qué se ha logrado y, y qué falta aún. Eh, en eso que también decía Nazario, de que la multisectorial pueda, o, o buscar los canales para que pueda discutir eh, lineamientos políticos o productivos, mejor dicho, para el sector. Creo que hay que buscar los caminos eh, para que eso pueda ocurrir. Eh, y a su vez creo que efectivamente hay un gran, un gran retraso eh, que la, la reglamentación de la ley de agricultura familiar no lo va a resolver que tiene que ver esto que vos decís Silvio la protección de los cinturones hortícolas que obviamente la plata está tensada al rojo porque obviamente ahí predomina una mirada totalmente especulativa hacia las tierras no donde avanza libremente la construcción de country eh, bueno, eh, a mí me ha tocado lo, los últimos meses pasar por zonas que yo hace muchos años recorrí y visitaba productores hoy ya no existe ni un productor Las Banderitas, Los Porteños, Gorina eh, son zonas donde se está florecen todos los días countries eh, y creemos que con la ley, no, la, ley la, la reglamentación de la ley no va a alcanzar, por eso se ha planteado y yo creo que acá tenemos que tener una mirada bien amplia porque cuando más allá de quién presente la ley o quién la pelee son leyes para todo el sector y creemos que de las leyes que tiene que aprobar eh, el Congreso de la Nación es la ley de acceso a la tierra y de protección de los cinturones hortícolas, que obviamente que con eso no resuelve en sí mismo, pero no va a generar mejores condiciones a las organizaciones, al sector y a todos los que eh, caminan en el sector y no hablo solamente de organizaciones de, la, de, produ, de, de productores, sino también universidades, instituciones como el INTA, etcétera, etcétera, eh, nos va a permitir tener mejores condiciones que esté aprobada la ley de protección de los cinturones hortícolas. Por eso nosotros hemos acompañado tanto institucionalmente desde la Secretaría, pero también como organización, en, en la presentación de la ley de acceso a la tierra y la ley de protección de los cinturones hortícolas, como también la ley de promoción de la producción agroecológica. Creemos que son, son tres leyes fundamentales que el sector lo está eh, reclamando a gritos. Y obviamente eso le corresponde a, a, al sector, a, a, nuestro, a los legisladores y legisladoras de, de avanzar en, en, en ese sentido. Y después viene la pelea para que las provincias y los municipios adhieran a esa ley. Pero hoy no está la ley nacional, entonces necesitamos rápidamente... Eh, reglamentar y proteger eh, a los cinturones de hortícolas como en La Plata, pero también hay que protegerlo en Mar de Plata, en Rosario, en Córdoba, en, en, en, en cada uno de los cinturones de hortícolas porque cumplen un rol eh, fundamental, no solamente en la producción de alimentos, sino lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, no, de generar cordones verdes que oxigenen a las ciudades, sino también tiene que ver con la cuestión económica porque generan puesto de laburo y, y, y millones de pesos todos los días, eh, cu cumplen roles muy importantes los cinturones artícolas, no solamente eh, que viven productor y productora, cumplen un rol, como decía, ecológico, eh, ambiental, eh, económico y social muy importante. Y eso es importante que vayamos dando la pelea para que se avance en ese sentido. Oh. Nosotros creemos que a su vez... Sí, Silvia, perdón. Eh, no, solamente decía que todos tenemos algo en común, que las problemáticas es la misma. O sea, mencionaste cuatro, tres, cuatro lugares del cinturón verde, que hay muchísimo más en cada en cada ciudad. Que tiene un pequeño cinturón verde donde se provee de alimentos frescos, pero todos tenemos la misma problemática en cuestiones de, tema de corrimiento urbanístico sobre el sector. Eh, bueno, Rosito... Estamos hablando con Matías Bol, alias el Ruso, un viejo amigo, director técnico de que es la Agricultura Familiar, así a los oyentes, recién se está sumando, que nos está contando un poco el panorama de cuándo estamos encontrando a nivel nacional. Eh, que lo veo que se ha avanzado muchísimo en algunas cosas, pero también no se puede resolver todo en un día para el otro. Eh, la ley de reparación histórica solucionaría una buena gran parte de los problemas que tenemos, pero vamos a ver cuánto, cuándo nos alegraremos viéndolo en, en el boletín oficial esperemos, esperemos sí, que sea pronto. sí, coincido sí, tal cual nosotros institucionalmente y, y, y también como digo como organización, porque somos, uno no es una uno es una persona, pero que, que viene de distintos lugares. Eh, peleamos todos los días para que... Bah, yo en particular todos los días me levanto y lo primero que miro es el boletín oficial a ver si se reglamentó esa ley. Entendemos que eh, en el medio eh, hubo, por ejemplo, el cambio de ministro de Economía, que ha retrasado todo esto y, y se está en pleno reordenamiento de, de, de y a su vez ahora la atención esta semana... Eh, con todo lo que tiene que ver con las corridas bancarias pero que entendemos y estamos esperanzados que a la brevedad pueda pueda reglamentarse esa ley que como digo va a ser un paso muy importante para todo el sector pero no va a ser el último paso es un paso más en, en el largo camino que tenemos que recorrer los productores y las productoras y las organizaciones para avanzar en, en, en, en que un productor eh, desee que sus hijos se queden en el campo ¿no? porque muchas veces nos toca hablar con compañera y compañera y que lo primero que dice es quiero que mi hijo no siga en el campo ¿no? como porque no quieren que viva el sufrimiento que, que han sufrí, que vienen sufriendo ellos entonces ojalá lleguemos ese ese momento en que en que un padre desee que su hijo siga con la actividad y que y que sea feliz produciendo Ay. la tierra bueno, eso, Rusito. Eh, eh, como eh. siempre decimos, paso a paso, ¿no? Dale. Listo, Russo. Claro. Eh, muchísimas gracias por, por, por tus minutos que nos prestaste para pintar un panorama, me parece muy alentador. Eh, te vuelvo a, a decir: eh, te vamos a tener en el piso porque quedaron muchas preguntas para hacerte y sabemos que que lo vamos a tener, pero en una próxima instancia acá en el piso. Lucito, de mi parte, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Eh, y sí, ya pronto voy a cumplir mi palabra de estar ahí visitándolos en el piso y, y tomando unos mates con ustedes. Eh, muchísimas gracias por por llamar y por el espacio que, que me han dado bueno, muchísimas gracias Matías así que pronto nos estaremos viendo bueno, ahí estuvimos charlando con Matías Bols alias El Ruso director técnico de la agricultura familiar de Nación eh, la verdad que, como decíamos vamos a tener un programa para debatir, dijimos, ¿no? Sí. <risa> bueno, siendo la... atando cordones la voz, la voz de lo no que no se, que se ve no tu herencia y tu raíz.